Vamos a ver, eh, yo no lo voy a leer el documento porque el documento mío es nada y menos simplemente estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pablo es más eh, no tendríamos que ir a una federalización del partido sino, sino a una confederalización porque creo creo que ya de por sí Andalucía es un sujeto político o sea, luchamos en el año 79 por la por la autonomía de Andalucía, por el 151, al igual que lo tuvieron el país vasco en Cataluña. ¿Y solamente aceptan la confederación en Cataluña? No podemos tenerlo aquí en Andalucía. En estas elecciones municipales se ha aprendido una cosa, de que hay gente que no acepta las elecciones. Cuando se han hecho primarias, se han ido directamente a decir que nosotros no somos ni siquiera legales. Lo mismo que están diciendo ahora de la legalidad del gobierno de Sánchez. O sea nos hemos presentado por ejemplo en Ayamonte tenían listas alternativas la gente de Podemos con la gente de Adelante de Ayamonte o Adela de Adelante y Isla Cristina teníamos gente que nos iba diciendo por las redes sociales que no, que no votasen Adelante y Isla Cristina porque no éramos Podemos así que el otro día me preguntaba en qué partido estoy y en qué partido sigo estando, a ver que me lo responda alguien porque sigo sin saber en qué partido estoy si me presento por la y la Cristina no soy de Podemos, si me presento por Podemos no soy de la y la Cristina, ¿Qué es lo que somos, sujeto político como dice el compañero Pablo y como creo que decimos muchos de nosotros, por una confederación, chavales y chavales.